Un espacio para la ciencia Bueno, miren, una patente es un... vamos a decir es un título, equivale a un título de propiedad ¿Qué quiero decir con esto? Es que si yo tengo una idea y esa idea la la traslado o la llevo a través de, de un proceso, de un proyecto o de investigaciones, etc. y se convierte en un producto, este producto lo voy a proteger para que no se roben esta idea y que alguien, como decimos comúnmente, se lo piratean. ¿no? Entonces la manera de protegerlo es a través de una patente, es decir, eh, visto así, entonces una patente eh, nos da el título de ser propietarios de un producto, pues en un proceso, como decía, no o, o, o todo un conjunto de ideas que se convierten en un producto y que es de interés este, personal o institucional, como en este caso. ¿no? Así. Bueno, la, eh, el desarrollo de los, de los trabajos, digamos, de los académicos, pues eh, se ve reflejado en la producción que nos, eh, nos evalúan incluso tanto como institución como profesores y tenemos, por ejemplo, productos como pues, los artículos científicos que se mandan a revistas, tanto nacionales como extranjeras. Tenemos también registros de marcas, están las conferencias en congresos, etc. ¿no? Y uno de, de los productos de, digamos, de propiedad industrial que entra en la categoría de propiedad industrial pues son las patentes. ¿no? Entonces, para la universidad es un indicador muy bueno porque eso refleja un tanto el trabajo de los académicos. ¿no? Para, para nosotros, digamos los académicos, pues es muy importante porque refleja mi trabajo, se, se traslada a un producto como integrante de un cuerpo académico, también mi cuerpo académico se evalúa muy bien también. Pero algo importante es que esto se traslada también a los estudiantes. ¿no? O sea, no, no perdamos que la universidad, pues su, su razón de ser es la de formar recursos humanos. Entonces nosotros estamos formando este, estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado en este marco en donde la innovación tecnológica, ¿verdad? la ciencia, van de la mano con su formación. En resumidas cuentas, pues, se genera una patente, pues es un producto que a todos nos hace ganar a la institución, a los académicos, a todo el personal de la universidad y a nuestros estudiantes.